¿quién necesita mi ayuda hoy? Hola, ¿qué estás diciendo? ¿Se ha caído la grúa de la construcción? ¿Alguien está herido? ¡Muchas lesiones! Necesita un asesoramiento serio y un tratamiento urgente. Tomemos la temperatura del paciente. ¡Lo sabía! ¡Que tome una píldora urgentemente! ¡Buen mira! trabajo! Interesante. ¿Quién necesita mi ayuda hoy? diciendo? ¿Alguien fue golpeado por un coche? Necesita un asesoramiento serio y un tratamiento urgente. Utiliza la máquina del escáner para buscar huesos rotos. Vamos a ponerle una escayola a la fractura. Vamos a deshacernos de las astillas. Vamos a desinfectar los lugares donde están las astillas. Hay que poner grapas en los cortes. Tomemos la temperatura del paciente. Lo sabía. Que tome una píldora urgentemente. ¿quién necesita mi ayuda hoy? Hola, ¿qué estás diciendo? Ha habido un accidente en la ciudad. Un asesoramiento serio y un tratamiento urgente. Utiliza la máquina del escáner para buscar huesos rotos. Vamos a deshacernos de las astillas. Vamos a desinfectar los lugares donde están las astillas. En los cortes. Vamos a poner yeso en los lugares problemáticos. Tomemos la temperatura del paciente. Lo sabía. Que tome una píldora urgentemente. Pon hielo en el lugar del dolor.